Se confirma que el pacto de la picota era verdad, que la excusa que dio Gustavo Petro ante los medios de comunicación de que estaba dialogando con los Moreno para algo que él denominó el perdón social no era más que cuotas de beneficios a aquellos políticos corruptos que están condenados para que Gustavo Petro y el pacto histórico una vez llegado al poder les diera beneficios carcelarios, como por ejemplo la no extradición a los extraditables. Sí, se reveló que era verdad, que no estábamos mintiendo. Como quisieron hacer ver todas las bodegas petristas que por todos lados ocultaron la verdad. Afortunadamente se revela, gracias a Semana, que el pacto de la picota es verdad. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch. Analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que, si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que, bueno, señores, que continúe este peasaco de video. Escuchemos. Yo, yo, menciono no el santo y el milagro, sino el, el, el infierno, pero no el demonio. ahí que no hay. En pantalla, ¿no? Se escucha la voz de Roy Barrera, y enfrente se ven. A senadores ya electos de la lista cerrada del pacto histórico. Entre eso es Clara López, ¿no? Presidente, perdón. No, no, no, no, no. Eduardo, hay visitas a las cárceles. Hay visitas a las cárceles. Al pabellón de extraditables. Al pabellón de extraditables. Al pabellón de extraditables. Hay visitas a las cárceles al pabellón de extraditables. Sí, así. Mmm... De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra no edición a los extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra no edición para los extraditables. Lo dice el propio Roy Barreras. O sea, ¿qué clase de mafia es el pacto histórico? ¿Es que hay que ser bandido para poder entrar al pacto histórico? ¿Es que hay que ser bandido? En los pabellones se Reunión de Guerrero. Yo los datos y los nombres ahora. Eso se van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas. Eso lo van a sacar pronto y hay que estallarlo controladamente. Ya van a. Estallas controladamente, se van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que y descalificarlo y no salir a la no, es que la persona que fue es que quería decir otra cosa bueno, es que la tradición es una cosa neocolonial y no sé qué, no, no, no, no, no. <risa> se burlan con ese cinismo o sea, si sí se burlan de todas las personas que le votaron en serio ustedes votaron por una lista cerrada en donde Gustavo Petro a dedo colocó a todos estos señores ustedes votaron pero no eligieron votaron pero no eligieron y miren cómo se burlan de todos ustedes, en serio, tienen una oportunidad de demostrar a esa gente que no se van a poder seguir ri riendo de todos ustedes, negando el voto a Gustavo Petro, si usted le votó a Gustavo Petro en primera vuelta y le indigna todo esto, ya no le vote, no le vote, no se lo merecen, se están burlando de todos ustedes, se burlan de todos nosotros. Es una cosa pues eso, además, que, no de ya. además, por eso, pero entonces tienen que tener de La siguiente cosa: hay que pedir una cita, por ejemplo, terminaba todos los datos con el embajador de Suiza. Con el embajador de, de Suiza, una cita. O sea, ¿qué tiene que ver el embajador de Suiza aquí con Colombia? El embajador de Suiza tiene que responder, tiene que aclarar qué relaciones tiene con el pacto histórico. ¿Cómo está interviniendo aquí en Colombia el embajador de Suiza? Se está interviniendo la soberanía colombiana en unas elecciones, algo tan delicado como eso. Tiene que salir públicamente a dar explicaciones. ¿Sí? Así hablan, así operan, como una mafia. Y todos nosotros tenemos que seguir trabajando y tributando para pagar el salario a todas estas personas que están allí Es por eso que digo que se están burlando también de nosotros No solamente de los que le votaron, afortunadamente yo no le voté y nunca le votaría al pacto histórico Pero están a tiempo señores, están a tiempo de que ustedes puedan negarle el voto Están en la obligación, es un imperativo moral que ustedes no le den el voto a Gustavo Petro en la segunda vuelta Jamás por el contrario, toca salir a votar masivamente por el ingeniero Rodolfo Es para evitar que toda esta mafia que se está queriendo montar, lo logre. Por favor. De hecho, dentro de las propias filas del pacto histórico ya se salió gustado Bolívar a decir que es una vergüenza. O sea, también está indignado, es que hay que no hay que correrle sangre por la cara para uno no tener que indignarse de este tipo de cosas dice, hay gente que resta más de lo que suma, siento vergüenza el silencio no es una opción el cambio se hace de manera decente o no lo es es que, eso es lo mínimo que uno espera por parte de personas que por lo menos tengan algo de pudor que por lo menos tengan algo de pudor fíjense el propio Gustavo Bolívar le responde a Roy Barreras, porque Roy Barreras muy... Muy corto ni perezoso, ya salió a, a, a lavarse la cara al mismo. O sea, no acepta, no pide perdón. O sea, ¿qué clase de lagarto es Roy Barreras? No hay nada de que avergonzarse, senador Gustavo Bolívar. No hay que hacerle la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito, nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen. ¿eh? mencionando a Watergate cuando Watergate termina es con la renuncia de Nixon o sea para cuando entonces la renuncia de Gustavo Petro porque es que no basta única y exclusivamente que Roy Barreras denuncie no basta, no basta, Roy Barreras es solamente un peón más es que él mismo lo dice, él ataca para que Gustavo Petro no tenga que ensuciarse las manos no basta con que Roy Barreras denuncie el pacto histórico y el presidente en este momento, la cabeza principal ...es Gustavo Petro, él es el que tiene que renunciar... Si, re, ...si van a citar a Watergate... ...pues tienen que hablar de que Watergate termina... ...es con la renuncia de Nixon... ...¿para cuándo la renuncia de Petro? ...¿para cuándo? Al propio Bolívar le responde... ...me indigna que digas que hay gente del pacto histórico... ...ofreciendo no extradición a precios de la pico... ...es que lo, lo dijo... ...es que lo dijo... ...eso es falso y empañó una campaña limpia... ...donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia... Gustavo Bolívar también intentando lavarle la cara a, al pacto histórico. Patético, ridículo. O sea, están viendo con sus propios ojos de lo que son capaces de hacer. Y todavía tienen el descaro de no pedir perdón. Te invito a que digas quiénes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo. ¿Ah? ¿Ah? Ustedes pensarán, Santiago, Santiago, ¿por qué? ¿Qué tanto interés por parte de Gustavo Petro y del pacto histórico en ir a las cárceles? Pues bueno, resulta que cómo votaron los presos en las cárceles de Colombia titula el colombiano. Resulta que los resultados de las votaciones de la primera vuelta presidencial dejan ver que Gustavo Petro fue el mayor ganador en los centros penitenciarios del país. Muy sonados en la campaña del exalcalde de Bogotá por la propuesta de perdón social. No era ningún perdón social. Eso fue la artimaña para estallar la bomba controladamente. Es decir, hicieron realidad lo que el propio Roy Barreras dijo en el video... ...estallarlo controladamente porque ya se sabía que se había filtrado. ¡Ojito con esto! El perdón social fue simplemente una, una, una artimaña... ...para hacer que esto sonara bajito, para que no afectara tanto... ...que planteó como una necesidad para saldar las heridas que ha sufrido Colombia. Seguimos. Pues bien, en La Picota, el lugar que su hermano visitó en abril este se impuso en las dos mesas de votación que tenía este centro penitenciario uno de los más robustos de Colombia y donde están reos como Johnny Erleal y Carlos Matos Johnny Erleal, el hermano del peluquero tan conocido que fue un caso muy conocido aquí en Colombia y Carlos Matos, un empresario corrupto allí el pacto histórico se quedó con 254 de los 355 votos, es decir, los bandidos le votan a Gustavo Petro después de que ellos estaban... A, estaban Yendo a las cárceles a negociar con ellos. ¿Qué negociaron? Pues aquí lo dijo el propio Roy Barreras. La no extradición a los extraditables. Así es. Como está consagrado en formulario C14 la registraduría. Lo mismo sucedió en la cárcel de Convita en Boyacá. El centro de máxima seguridad que alberga a los extraditables. En ese mismo estuvo alias Otoniel. Hasta antes de que fuera enviado a Estados Unidos para pagar su pena por narcotráfico. ¿Será que entonces todo el clan del Golfo está descongustado Petro? O sea, ¿qué más...? ¿Qué más tienen ustedes que ver para saber que dentro del pacto histórico están todos los bandidos? Es que ¿quién hace falta en el pacto histórico? ¿Garabito? Es el único que hará falta. Porque el resto casi que toda la podredumbre en Colombia está dentro, de, dentro del pacto histórico de Gustavo Petro. De los 67 detenidos que se acercaron a la mesa de votación para ejercer su derecho democrático de participar en la contienda, desde ese espacio 54 marcaron la casilla del Pacto Histórico, el más votado del ramillete de seis candidatos que estaban en el tarjetón. Un relato similar se gestó en el Pedregal en Medellín, el establecimiento penitenciario de máxima seguridad que solo alberga mujeres. En los dos puestos de votación de este lugar, Petro consiguió 75 de los 143 votos que se consagraron en los formularios E14. Es decir, en este momento Gustavo Petro es el candidato de los bandidos. ¿Qué más razón debe tener usted para negarle el voto a Gustavo Petro? Tienen que salir masivamente a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández. No podemos permitir que estos ladrones, que estos bandidos, que esta gavilla, como lo mencionó el propio ingeniero Rodolfo Hernández, se nos monten al poder porque se quedó corto. El ingeniero al decir que esto era una gavilla de bandidos se quedó corto. Esto es peor es peor y esto ya es sistemático imagínense en Gustavo Petro en el poder cómo trataría a la oposición con quienes negociaría para perpetuarse en el poder está la democracia en peligro está la institucionalidad en peligro en Colombia está en peligro lo poco que hay ya Gustavo Petro lo quiere dañar, lo quiere acabar solamente con un objetivo y lo ha dicho en varias ocasiones el plan de gobierno de él no simplemente basta con cuatro años tiene que ser más en otro costado de la capital antioqueña, en el centro Carlos Lleras Restepo, también salió adelante con 68 de las 150 tarjetas electorales que marcaron las personas privadas de su libertad. El relato del respaldo al candidato del pacto histórico se repitió en los centros penitenciarios de La Picaleña de Ibagué, el de Jamundí y el de Palo Gordo en Santander. Asimismo, en las cárceles El Bosque de Barranquilla, Villanueva de Cali, la de Río Hacha, la distrital de Cartagena, la de Cúcuta, o sea... La de Santa Marta se volcaron todos los centros penitenciarios a votar por Petro. Y la de máxima, seguri la de máxima y mediana seguridad de Valledupar, Gustavo Fet Petro, fue el candidato más votado en las urnas. Hay que decir que no todas las personas privadas de su libertad pueden ejercer su derecho al voto. Pero los que votaron, votaron por Petro en su mayoría. Imagínense, ¿por qué? Pues aquí el propio Roy Barreras lo dijo. Aquí Roy Barreras lo dijo. Se estaba negociando la no extradición a los extraditables. Y se burlan, se ríen, se mofan del pueblo colombiano. Señores, no votemos por Petro ni tampoco en blanco y salgamos a votar masivamente por el ingeniero. Tenemos que trabajar para que su familia, la gente que lo está rodeando, también salgan a votar por el ingeniero. Tenemos que salir masivamente a votar por, por el ingeniero. No podemos permitir que estos bandidos, que estos pillos se monten al poder. Es un imperativo moral. No dar, darle la espalda a esta gente. Y si usted es petrista y está viendo este video, todavía está a tiempo de corregir su error. Y votar por el rechazo a Gustavo Petro. Porque no podemos permitir que estos bandidos se sigan perpetuando en el poder. En el poder. Ellos son los de siempre. Ellos son los politiqueros. Fíjense quiénes están con Gustavo Petro. Señores, y lo más importante, que Dios salve a Colombia. Nos vemos.